Hmm. Hmm. ¿Quién es? Oye, ¿qué estás haciendo? Trataba de hacer un estofado de arroz. Tuve que ir con Chijo y Chis para que me enseñaran a hacerlo, pero no lo entendí muy bien. ¿Ah? ¿Eh? Supone que el estofado es fácil de digerir. Por eso pensaba hacerlo un poco a Sayaka Sense. Ah. Escucha. Pones el arroz en un tazón y lo llenas de agua. Esperas a que se le quite el almidón. Y lo pones a hervir. No puedo creerlo. ¿Cómo es que puedes hacer esto? Si quieres que alguien se enferme de verdad, deberías darle esto de comer. ¿Mm? Ah. Oye, no llores. Si sí, soy yo, se muere. ¿Mm? Estará bien. La gente no se muere tan fácilmente de esa forma. Sí lo hacen. ¿Mm? Algunas personas por cosas muy pequeñas como esta. ¿Le pasó eso a alguien que conoces? Tranquila. La profesora Sayaka no va a morir. Estará bien.